Amigos, ¿qué tal? Muy, muy buenas noches. Disculpen esta noche porque hemos estado realmente en una misión en esta tarde y no hemos podido entrar a las siete en punto de la noche. Seguramente muchos de ustedes han estado esperándonos o quizás nadie, no importa. Lo importante es que estamos aquí y como nuestro programa siempre sale a las siete de la noche, ustedes nos pueden seguir todas las noches a las siete de la noche en Facebook Live en vivo, nos pueden ver eh, algunas personas me han preguntado, ¿podría entrar a tu Zoom para poder verte en vivo en el Zoom? Yo les he dicho, claro que sí. Usted entra al Zoom con el 331-210-1437 y marca el código 112233 y puede estar con nosotros en vivo en nuestro Zoom. De repente, en alguno de estos días, abrimos el Zoom para que alguna persona nos pueda preguntar o comentar acerca de... Eh, nuestro programa, hoy día me escribió Víctor Portillo, un saludo para él hasta los Estados Unidos, y me dijo Boris, excelente lo que estás haciendo yo la invité para que él pueda participar con nosotros una de estas noches y contarnos sus experiencias con Dios con su propósito de vida, lo conozco hace muchísimos años, yo siempre converso con él y la verdad que es un honor poder tenerte en nuestros comentarios, mi querido Víctor, un abrazo para ti, que Dios te siga bendiciendo en todo lo que haces Aquí, nosotros trabajando como siempre. También nos puedes seguir en Boris Darmon Canal. Todas las noches nuestra presentación la subimos ahí y tú las puedes compartir como siempre. Anoche hemos tratado acerca de conflictos reales y conflictos imaginarios. Vamos a continuar hoy, porque hay conflictos que muchas veces están en nuestra vida y que no nos damos cuenta que nacieron con nosotros o de alguna manera los hemos creado. Hay uno de los conflictos del cual hablamos ayer, se llaman reales, aquellos que tú puedes concretamente verlos. Los imaginarios, aquello que lo hacen los demás, que generalmente son creados por los otros y que tú no tienes nada que ver, o simplemente por falta de información de aquellos que quieren decir algo acerca de ti. Pero hay unos que son conflictos inventados. En realidad, estos casos irreales o falsos están en la categoría particular de una de las partes más implicadas en la vida del ser humano porque quieren obtener algún beneficio con inventarte cosas de lo que tú estás haciendo. Eh, muchos de nosotros, yo he pasado muchísimas veces por circunstancias en las cuales eh, se han sido inventadas, incluso en algún caso he perdido mi trabajo y después, gracias a Dios, alguna persona por ahí eh, tomó el control de la situación y dijo no esto no fue esto no fue verdad y lo inventaron y a veces nosotros por no eh, tener discusiones y conflictos con las personas que son involucrados o se involucran en nuestra vida simplemente hemos dejado pasar alguna vez alguien me aconsejó y me dijo cuando alguien inventa un conflicto acerca de ti de tu persona habla mal de ti y es un conflicto inventado haz o cumple la ley del torero. Me encantó cuando me dijo eso y le dije, no lo entendí al comienzo, pero después que me, me lo comentó yo entendí. Y dijo él, si alguien te ataca, si alguien te ataca de manera inventada, hazla del torero. Y le dije, ¿cómo es eso? El torero, cuando ve al toro atacarle, él no le entrega el cuerpo, le entrega el capot. ¿Qué quiere decir eso? que él pone una imagen de algo que produce excitación en su cerebro, de tal modo que este cuando le ataca, él no le pone el cuerpo, le pone una cosa que a él le parece que es fijo, que puede golpear, que puede romper y atacar, pero no es. Tú mueves el capot conforme él va atacando y hasta el momento en que él se cansa, entonces el ataque termina. Pero termina con una opción, eh, ventajosa para el torero me dijo él cuál es la opción ventajosa que tú puedes a un toro cansado puedes ponerle la espada o perdonarle la vida entonces yo le hice la pregunta puedo perdonarle la vida a mi atacante porque es un atacante inventado eso es decisión tuya lo que tú, tú tienes que hacer es detectar la falsedad del planteamiento y qué es lo que buscaba porque si tú detectas el conflicto inventado y qué es lo que se buscaba, tú puedes salir de la trampa de una manera totalmente hidalga, con, con, con poder, con, con voluntad. Porque tú te informaste. Es verdad, yo no voy a contar la situación que yo pasé, pero es una situación en la cual ocurrió y cuando ocurrió me informé, decidí mantener eh, la calma en situaciones como estas, porque una persona con resiliencia tiene que aprender a mantener la calma. Dios me ha ayudado, por supuesto, y no soy un ejemplo para ti, pero te estoy contando lo que yo conozco. Alguien me dice por ahí, ¿por qué cuentas lo tuyo? Porque eso es lo que yo conozco, no puedo inventar cosas que los demás no conozco, no puedo contar historias que no existen. Entonces, decidí mantenerme, mantenerme informado y monitoreando todo lo que pasaba. Dios siempre tiene algún plan para nuestras vidas, cuando alguien inventa algo, y eso que inventan te afecta, o de alguna manera te detiene en el propósito de tu vida. Dios siempre abre planes, o tiene planes, abre puertas, donde tú no tenías alternativa, y él abre espacios para que tú puedas ver otras alternativas. Si alguien te cierra las puertas con conflictos inventados, creados en contra tuya, con el fin de manipularte de destruirte. Incluso en algunos casos hay destrucción de género, o perdón, de, hay, hay violencia de género, ¿no? Porque creen que tú eres, qué sé yo, de una zona, o perdón, cultural podría ser, porque tú eres de una zona y sencillamente esa persona no te cae bien o no le caes bien a esa persona porque hablas mucho, porque, o eres más inteligente, o de repente eres menos inteligente que él y te quiere pisotear. Inventa cosas y esas invenciones generalmente están en relación no a lo que tú hayas hecho mal, sino al, al, a la creación de un conflicto o una, una cosa inventada porque procura sacarte del camino o ponerte trabas en tu camino hacia el propósito que tú tienes para cumplir en tu vida. Hay otras situaciones que son, eh, como hemos mencionado anoche, que son reales, que sin duda tienes que hacer una introspección de ti, y si algún conflicto se da por algunas cosas reales y errores que tú has cometido, por supuesto los tienes que reconocer, porque allí va el camino del aprendizaje pero si es inventado es mejor que tú te mantengas informado eh, sin generar discusiones manteniendo un objetivo claro de no ser afectado por esa situación pero sí analizando cuál era el planteamiento de la falsedad que se creó acerca de ti eso es sumamente importante y creo que cada uno de nosotros puede, si tiene un acto resiliente, eh, una, una información adecuada, si tiene la calma suficiente poder monitorear una situación difícil como la que estamos mencionando el día de hoy. Otro de los conflictos que los seres humanos tenemos son los conflictos interpersonales. Aquí están la gran mayoría de los conflictos. ¿Por qué razón? Porque como personas somos distintos los unos con, la, con el otro. Somos particularmente diferentes. Y el ser personas diferentes nos hace de alguna manera eh, entrar en una, yo diría, una tensión cultural, social, económica, eh, cognitiva, no, tú sabes más, yo sé menos, o yo sé más que tú, etcétera, etcétera. Entonces... Generalmente cuando nuestras opiniones difieren de los demás, yo soy una persona que opino mucho en política, opino mucho en, en economía, opino mucho en temas culturales, de género y otras cosas más, y siempre tengo personas que están son divergentes, no son convergentes conmigo en la opinión. Aquellos que son divergentes generalmente discuten temas o suponen cosas porque las redes sociales no te permiten tener tanta información como para poder opinar. Pero hay algunas personas que cuando tú escribes algo, entienden desde su interpretación propia que tú estás hablando de otro asunto. Una vez escribí algo, me dijeron, Boris, ¿tienes algún problema? ¿Por qué? Le dije yo, porque estás escribiendo cosas como si fueran de tu vida. Le dije, no. Estoy escribiendo casos de cosas o casos de personas que tienen una situación similar y que de repente puede llevarte a una reflexión a ti como persona. No necesariamente yo escribo de mis casos, de mis problemas. Por supuesto, nunca lo hago. Hablo y opino de, las, de, de, las, de lo que veo y lo que yo interpreto. Y yo soy culpable o responsable de lo que yo escribo. Pero tú eres responsable o la persona que lee, que me lee, eres responsable de lo que tú interpretas. Yo puedo decir una palabra y tú creer un, otra cosa. Yo puedo decir una, una frase y tú pensar que estoy hablando de otra, de otra situación. A veces cuando tú no tienes claro o cuando tú lees algo que no lo entiendes bien, en vez de opinar, es mejor preguntar, Boris, ¿de qué estás hablando? ¿O cuál es tu opinión respecto a esto? No la entendí. Los conflictos interpersonales generalmente aparecen en ese en ese contexto, difieren de nuestros objetivos, difieren de nuestras opiniones, difieren de lo que nosotros pensamos o creemos. Estos pueden ser muchas veces reales, pueden ser imaginarios o también inventados, Pueden solapar alguna mala intención que está delante de, de cada palabra que nos dicen o buscando alguna cosa eh, que nos puede afectar. Entonces opinan porque quieren conseguir algo de nosotros. Puede ser una opinión, puede ser una, una contraposición, puede ser una reacción. Y allí está nuestro gran problema. ¿Cómo vamos nosotros a tratar eso? Generalmente lo que debemos hacer es hacer una lectura activa, así como una escucha activa para que las personas que participan en este tipo de conflictos se comprendan mutuamente. Y si tú quieres realmente evitar los conflictos, pregunta. No hay otra cosa más importante que preguntar. No supongas. Las suposiciones siempre están en el contexto de la discusión, porque las suposiciones, más aún si son desinformadas, como dice su nombre, supuestos, entonces siempre crean conflictos, entre las personas y creo que para poder cumplir nuestro objetivo en la vida tenemos que aprender a buscar cuál es el significado exacto de las personas que se comunican con nosotros o que buscan un sistema de interpretación de lo que nosotros decimos eh, voy a voy a voy a comentar algo que yo ya lo mencioné anteriormente yo utilizo mucho la palabra estúpido a una persona opa inverbe este lacra utilizo ese tipo de palabras cuando quiero decir que es una persona que socialmente, que intelectualmente o que en su opinión está desubicada. Y generalmente la palabra estúpida es eso, a, a interpretar o hablar en el lugar inadecuado, en el tiempo inadecuado, de la manera inadecuada. O sea, es una suposición. Y algunos han tomado la palabra estúpido como un insulto. Es cierto, en ciertas culturas decirle a una persona estúpido pues eh, les insu insulta a muchos. O sea, pero en las redes sociales o en las opiniones que damos muchas veces no podemos evitar que las personas que tienen otras culturas, que viven en otros países, los puedan leer, porque tenemos amigos, o por lo menos son amigos de mis redes, miles de personas que están en diferentes países con diferentes culturas. Es importante tomar en cuenta eso. Vamos a hablar de un conflicto más el día de hoy, el conflicto intrapersonal. No todos los conflictos tienen o se involucran a otras personas. Muchas veces los conflictos son nuestros internos. Cuando enseñaba, soy magíster en resolución de conflictos y mediación, cuando enseñaba en la universidad resolución de conflictos eh, y ética, eh, enseñé también en la policía, en la Escuela de Altos Estudios Oficiales, el liderazgo y ética y resolución de conflictos, eh, generalmente dije, y lo digo ahora también, los conflictos comienzan y terminan con nosotros. Muchos de los conflictos que suceden en nuestro entorno están en relación a nuestros propios conflictos. ¿Por qué? Porque nosotros lo creamos. Ya sea por la suposición, ya sea por una opinión a, eh, in, no informada, ya sea por una imagen que hemos visto y, y damos una opinión concluyente y aquí está una de las cosas que a mí me molesta cuando yo lo hago y también cuando veo a otras personas. Ah, seguramente tú estás haciendo tal cosa. Eso es una opinión concluyente. Seguramente. No, lo que tú me querías decir es esto. ¿Cómo sabes que yo te quería decir eso? Tú no puedes dar una opinión concluyente si antes no preguntas y te informas de dónde y cuál es la razón por la cual esa persona está diciendo lo que está diciendo. Tú no puedes ser concluyente sobre la opinión de otro, a menos que tú lo hayas escuchado, él te dijo el por qué y cuál es la razón. De la manera como se expresó. Eso es muy importante. Generalmente los conflictos internos se producen porque hay una disonancia cognitiva en nuestra mente no entendemos muchas cosas y nos volvemos opinólogos, nos volvemos opinólogos no solamente para los demás, sino para, no para nosotros mismos, incluso nosotros nos decimos, ¿por qué hice esto? Si yo no tenía claro, no es que si lo tenías claro, lo que pasa es que estabas ofuscado, y esos conflictos intrapersonales dentro de nosotros pueden ser conflictos que se pueden resolver si es que nosotros cambiamos nuestra forma de pensar y cómo acomodamos nuestras ideas para justificar acciones que muchas veces son criticables, son conflictivas. Y lo digo con el mayor respeto de la palabra que tiene que ver con el ser humano como un ser humano racional, eh, inteligente, pero que a veces cometemos, perdonen la palabra, tanta tontería con el perdón de los burros dicen burradas, pero que nosotros mismos deberíamos darnos cuenta de que las cosas que nosotros tenemos dentro de nuestra cabeza, si no están en consonancia con nuestras creencias, y esas creencias han sido revisadas de tal modo que podamos entendernos a nosotros mismos que somos coherentes con aquellas cosas que, que pensamos y practicamos, entonces recién podremos decir que estamos en camino al cambio, al mejoramiento. Mis queridos amigos, a mí me da muchísima pena, porque muchísimas de las cosas que yo, que yo hice, que yo dije, que, que opiné, es fruto de mis propios conflictos personales. Y la mayor lucha que el ser humano tiene no es contra sangre y carne de gente de afuera, sino contra sangre y carne de ti mismo, con tus propias ideas. El mundo cambia y las opiniones que tú des, si no están acorde con aquellas cosas que, has, que te has informado, que, te has, que has indagado, a la cual te has entregado para saber si realmente es o no es así, no sirven. Tú estás manifestando situaciones ajenas a la realidad y pueden estos conflictos llevarte a una situación tan difícil que tu relación interpersonal puede ser totalmente infructuosa, puede ser totalmente observada, puede ser criticada. Muchas personas... Por ejemplo, ya que estamos en una situación política aquí en nuestro país muy seria, muchas personas quieren opinar justificando o ignorando situaciones de las personas a quienes ellos favorecen con sus opiniones. No, no, no, me decía un señor ayer, la derecha, así hablaba él, la derecha también roba. ¿Qué quiere decir eso? Que está bien que roben los, los de la izquierda y los de la derecha. O sea, no tiene una opinión principista. Ah, no, como ellos roban, ellos también roban, entonces justifican, el señor tiene que venir, el otro ratero del otro lado tiene que venir y ocupar el puesto. Porque el otro también roba, este de, este de acá se justifica para que vuelva a robar y venga a tomar el puesto otra vez de presidente. Estamos en una discusión respecto al presidente que está encarcelado ahora. Punto aparte. Temas religiosos. No, no, no. La otra iglesia también atacó en la Edad Media. Mataron mucha gente. Así que, ¿qué es diferencia hay con el, con el comunismo? Los religiosos mataron más gente que el comunismo. ¿Justifica entonces la muerte? No es una opinión principista en temas de religión. No, si los otros hermanos también hacen lo mismo. Ellos también bailan y comen, y comen comidas inmundas. ¿Por qué también lo puedo hacer yo? O sea, actuar de esa manera no hace más que mostrar un conflicto interpersonal, hay una disonancia entre tus creencias principistas de las que tú dices defender y aquellas que realmente eh, son propiamente tuyas. Estás, eh, como diríamos, cubierto por una falsedad de opinión gracias a conflictos intrapersonales que tú mismo no puedes resolver. Yo te voy a decir algo para ir terminando. Que si tú no sabes resolver los conflictos intrapersonales, si no haces un espacio de reflexión diaria, si antes de dormir no te preguntas por qué hiciste lo que hiciste, por qué contestaste de la manera como contestaste, por qué actuaste de esta manera con la persona con quien te encontraste, cuál fue tu reacción a, adecuada o inadecuada. Si no haces una reflexión antes de descansar, es posible que el día siguiente continúes con la misma secuencia de conflictos que tenías el día anterior. No estoy diciendo que los conflictos comienzan y terminan en un día. No, estoy diciendo que utilices un plan de reflexión. Si tú no utilizas un plan de reflexión, posiblemente nadie te pueda ayudar. Hay personas que se cierran a recibir ayuda de los demás. Ok, puede que no quieras recibir ayuda de otro ser humano como tú. Está bien, entendemos eso. ¿Por qué no quieres contarle tus problemas interpersonales? Eh, ¿No quieres este, contarle a otras personas tus secretos? pero hay alguien que sí te puede ayudar de manera personal. Yo lo conozco y te lo recomiendo. Dios, con su Espíritu Santo, dice en su palabra que el Espíritu Santo cuando vendría sobre nosotros, nos convencería de pecado, de justicia y de juicio, y nos conduciría en el camino de la libertad. No hay otro instrumento dado en la vida del hombre. Aquí no tiene nada que ver las cartas de, del tarot. Aquí no tiene nada que ver los los agoreros, los adivinos. No, señor, en aquellas cosas personales donde Dios puso su espíritu cuando nos creó, el espíritu de vida, solo se puede resolver con la presencia del espíritu de vida en ti. Pero Boris, si él puso en mí, ¿por qué lo tengo que pedir? Lastimosamente, cuando el hombre cayó en pecado, Dios se tuvo que separar porque él es ajeno al pecado. Y como no pudo resolver el problema del conflicto intrapersonal del hombre, decidió enviar a su hijo para morir por nosotros. Pero como no lo aceptaron y no creyeron en él, decidió enviar a su espíritu. Porque el hijo no podía, porque estaba limitado como ser humano, estar en todos lados. Pero envió a su espíritu y Jesús mismo lo dijo. Él estará con vosotros hasta el fin del mundo. Y yo estaré a través de él en vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que él sería una gran ayuda para nosotros, para poder ayudarnos a entendernos a nosotros mismos, para poder ayudarnos a ser guiados y, y conocer nuestro pecado, nuestra condición, y ser guiados a la verdad. Ese es el don de Dios que nos dio para resolver nuestros conflictos intrapersonales, de tal modo que nuestro propósito en la vida pueda ser cumplido sin los limitantes que muchas veces hemos adquirido cuando somos pequeños, en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en nuestra cultura, en nuestra escuela o en nuestra iglesia. Es importante, mis queridos amigos, hacer una reflexión permanente de aquellas cosas que hacemos, buscando la razón que nos llevó a hacer eso. Porque si lo que hacemos es el fruto de nuestros propios conflictos, pronto cosecharemos lo triste que es la vida y, por supuesto, las, las consecuencias de nuestros errores. Yo puedo decir que Dios ha sido grato conmigo. Me ha ayudado de manera milagrosa en muchas ocasiones. He cometido errores, he cometido situaciones, he llegado a situaciones tan difíciles que yo mismo no sabía cómo salir. Pero hice lo que hizo Pedro, ¿no? Cuando tú eres orgulloso, ven, Pedro, camina sobre el mar, y él comenzó a caminar, dice la historia que él comenzó a creerse más que sus compañeros, porque Pedro, Pedro, el privilegiado, Jesús le dice, camina sobre el mar, y comenzó a caminar, pero cuando se creyó que él podía por sí solo, ¿qué pasó? Su debilidad humana, que no tenía el poder de poder caminar sobre el mar, comenzó a hundirse, y gritó, y dijo, Señor, ayúdame. Y ahí apareció Jesús dándole la mano para ayudarlo. Entendí que yo no puedo caminar solo en este mundo, que yo no puedo caminar sobre el mar, en las tempestades que tengo en mi vida, que hay una sola cosa que puedo hacer, es gritar y decir, ayúdame, Señor. Y gracias, Dios, por ser mi ayudador. Yo quiero ser el comunicador de esta verdad, que Dios ha sido mi ayudador siempre. Soy rebelde, soy duro, soy difícil, soy qué sé yo, todo lo que el ser humano puede ser cuando cree que todo lo puede y cree que todo lo sabe. La vida y las circunstancias me enseñaron que el camino de la dependencia del Espíritu de Dios es el único camino que te puede ayudar a vivir una vida de paz, sin conflictos, intrapersonales. Tanto así, que cuando tú hables con alguien, que cuando te acerques a esa persona, alguien diga, tú tienes algo diferente que otros no tienen. Que alguien te diga, cuando te vi, sentí paz. Sentí como que te conocía. Sabía que me traías una buena noticia. Hoy día había un joven un poco pálido, y le dije, yo quiero verte bien. Y él me miró y me dijo, gracias, doctor. La verdad que me anima a hacerme un tratamiento y gracias por el apoyo que me va a dar. ¿Cuánto podemos hacer si nosotros tenemos en nuestro corazón paz, tranquilidad? Los demás pueden notar que nosotros vivimos una vida diferente. Yo estoy luchando. ¿Tú vas a luchar? Yo deseo que Dios te bendiga en esta noche y que estos conflictos que hemos estudiado durante esta noche puedan ser resueltos y tu vida pueda ser una vida maravillosamente llevadera para cumplir el propósito que tienes en tu vida. ¿No sabes cuál es el propósito? Mira mis conferencias anteriores. Están en Boris Darman Canal. Allí los puedes mirar y seguir la secuencia cada noche. También los puedes ver en vivo todos los días a las 7 de la noche en Facebook Live. Hoy hemos terminado, vamos a orar. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de tener esta ventana en la cual podemos comunicarnos con nuestros amigos, con nuestros hermanos, a los cuales podemos llevar un mensaje de esperanza. Yo quiero llevar un mensaje de esperanza. Tú ayúdame para que este mensaje pueda llegar a sus corazones, que tu espíritu pueda entrar en la mente de cada uno de ellos, que puedan entender que la vida sin ti es imposible. Es difícil, pero contigo, tú abres las puertas, tú resuelves el camino. Gracias por el privilegio que nos das de poder vivir esa relación aunque todavía estamos luchando. Tú ayúdanos a mantenernos conectados con tu Espíritu Santo. Bendice a todos aquellos que escucharon este mensaje. Te lo pido en el nombre bendito, humildemente, de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga esta noche. No te olvides, todos los días, siete de la noche en Facebook Live y media hora después en nuestro programa o en nuestro canal, Boris Darmon Canal. Allí puedes encontrarnos en YouTube y puedes compartir con otras personas nuestro programa. Si te gustó este programa, compártelo. Que el Señor te bendiga. Nos vemos mañana a las 7 en punto. Chao, chao.